TV eh. Depeco producciones TV Conciencia 2021. resentidos por lo ocurrido estamos recordando el corazón sanando no me digan nada que la vida está girando y yo quiero girar igual pero estoy pensando cada pensamiento me está frenando ando, ando, ando y no me canso pero quizás un día malo no me levanto y por eso es que tengo que soltarlo calo, yo ya casi sin tiempo para pensarlo aunque a veces no sirve de nada prepararlo tiro la moneda al aire y no le hago caso, siempre aprendiendo cada vez que fallo, hallo un camino que si sí sigo más aprendo de mí mismo no solo la reacción, también en el motivo cuanto más te siento más me siento vivo siento tu alegría, siento tu dolor, siento tus aullidos pero no quiero llorar, quiero caminar y caminar contigo solo no vas a poder y encima es más aburrido lucho por placer porque ser feliz es subversivo y yo me animo por los Originario, yo le tiro por mi barrio de Alicante. Yo le sigo por las leyes naturales. Yo me rijo, y si hago algo ilegal, no me has visto. Estamos recuperando el territorio perdido. Nos faltan recursos, nos falta efectivo. Vamos más lentos, pero seguimos contra viento y marea y perseguidos. Intentando que el amor marque el recorrido, la humildad como objetivo, volver a la tierra es el único destino, a vivir la vida en lo que hemos venido, al nacer elegir no hemos podido, a uno le va bien y a otro bien jodido, no hay justicia ni compromiso, quieres cambiar de verdad, prueba no soltarte de lo que te has cogido, que te da mucho miedo, dilo que estamos para hablarlo chicos, pero no voy a poder ocultarlo te digo, porque ser libre siempre será un delito, y yo en eso ya casi soy un proscrito, Puedo, no limito, respeto al vecino, aunque no sea mi amigo. Tengo un plan diseñado para no conseguirlo y así seguir caminando y aprendiendo hasta el infinito en este mundo finito que no te da chance ni para tumbarte un ratito. Estamos siempre alerta, siempre listos. No saco de estos beneficios, siempre busco el equilibrio. No creo en el libre albedrío, pero sin que el calor pueda quitar el frío, igual que el amor pone al miedo en su sitio y el miedo hace que. Que el amor sea sufrido. Si va a ser así, deja de sentirlo. Mi corazón quiere amar, pero con la mente lo oprimo. Se si actúo desde el miedo, la lío. Por eso, si me doy cuenta, respiro. Y se espuma el humo dañino. Deja de oler a podrido perdono pero no lo olvido, la experiencia me marcó como un rodillo, es difícil salirse de las líneas que marcaron tu recorrido, pero ya está bien, se acabó el chollito, el tiempo se agota, los recursos exprimidos, a la gente no le importa, porque aún no lo han entendido, el miedo no flota, tocado y hundido, se acabó la hora, nos vemos en el filo. 2021